Vale. Bueno, pues bueno. Lo primero que. Bueno, esto es lo nuevo, lo último que ha construido Carla, es un nuevo palacio. sitio bueno, es. bueno, Carla, ¿lo enseñas tú, tu nueva casita? Vale, adelante. Para, para empezar, eh, he descubierto que en parece que la mayor protección es generar paredes, la parte de abajo eh, construida sin, con piedra tipo tierra no, eh, no con la piedra ladrada sí, entonces, a partir de abajo construyo entonces el, el dicho, este, sería como la planta baja que tiene todo un alrededor ¿no? ahí se nota que la pared base es de tierra y de abajo arriba la, la, la linda uh -huh. después ingresamos bueno, estoy creando una jauría de lobos para eh, cuando vayamos a montar los jefes lo que queramos esta, esta parte todavía obviamente está desamueblada no he llegado uh -huh. Ay, H2, H5 es hijo, hijo. Hijo. He hecho el nombrado el padre y la madre y los demás son hijos. Bueno, y este sería como la parte de meditación. Abajo de mi casa. Abajo capaz que hago un, una, como una parte de hotel. Acá la parte del taller. Esta es la mesa de cartografía. ¿No? Acá está todo completado, el máximo nivel Cofres, estos cofres tienen mayor capacidad que los que los otros El dormitorio Acá un pequeño comercio y la cocina Después tenemos un subsuelo, no sé si eh, tanto que sea ágil, está bien la uh -huh. 10. eh... el y, y y acá no que si bueno es que no importa eh, y acá hay como un un subsuelo donde he puesto acá el molino de viento los hornos bueno me gusta, eh, está el, el tótem eh, ahí como, como si no hubiera nada o sea, <risa> <risa> Es a propósito <risa> <risa> las leyes de la gravedad y la física, bueno eso no me da es como, es como que está del ¿no? Es más. Bueno, y acá, cierro por los globos. Acá tenemos el muelle. Claro, por eso es, esto, para este tipo de piedra lo, lo, no la rompen. Entonces, por eso es que la parte de arriba es con la piedra linda, la parte de abajo no. Y acá, el muelle. Sí. El muelle. Eh, de piedra es para que no, no se rompa porque con el agua y la lluvia por eso el techo se, se destruye el muelle. Sí, la casa se me bastante la última vez que lo, que lo estuve haciendo yo. Bueno, ahí tenemos sí, un de abejas, abejas casas. discúlpame que, que, que, que pasa que el, la, el de madera cada rato lo tenía que estar arreglando y dije, no, el de por ejemplo, el que se te estropeaba el barco sí. y ahora bueno, porque bueno. el techo lo protege bueno vas a seguir un poco con el bueno vale bueno esta es el lot común que, que bueno que empezamos a crear para pues todo un, po, eh, un poco todo el pueblo eh, bueno he estado haciendo algunas cositas aún no, no está terminado y aquí bueno pues avanzamos pues todo el material de armas pieles etc para pues, cuando entrase nueva gente pues tuviera voy a tener algo para empezar a construir su, sus casas y demás si sí, no se ve mucho de noche ah, vale, vale, no. vale eh, sí, vamos si sí, vamos a vamos a dormir y luego mostramos de día vale bueno yo me toque a, a mi a mi paracete ¿Qué le pasó? Bueno, <ríe> mi vieja casa. Bueno, tenemos varios lobos sueltos por la aldea, cosa, eh, cosa mía. Bueno, la puerta abierta tengo. Tengo vendido. No. Juego. La no un poco de lag porque con que los lobos que parece ser que, que le cuesta un poco al juego y da, da un bajón de FPS. estoy diciendo a Vale, yo estoy a la cámara En mi vieja camita Sí, ahora ya, ya estamos ¿vale? vale. Bueno, pues esto es un poco ¿eh? Mira Capicúa pues el, Voy a hacer el primer para el que hice aquí a medio camino del bosque negro parte del bosque negro y las praderas bueno esto era el, iba a ser una especie de salón bueno de hecho es, eh, lo era tenía aquí trofeos, bueno ahí tengo los trofeos pero aquí bueno puse varios portales creo que sea, algunos nosotros sabemos aquí podemos ver los trofeos de los nuestros de primeros jefes y aquí abajo pues bueno, tengo mi... todo lo que es mi... la parte de la cocina, el taller y todo lo demás y bueno esto y por aquí bueno tengo aquí mis lobitos esta zona de aquí de, de lobos mis dos colmenas mi huertecito aquí huerto y aquí bueno pues las dos cargomoneras y un par de, de otras ahí nada siempre tenemos unos, unos cuantos árboles que planteámonos para vamos a sacar la puerta bueno, este es todo el, el muro que que prometaba nuestra, nuestra zona para evitar, bueno, que bueno, tal de los trolls y demás que lo levantó Carla, bueno, es un muro bastante, bastante largo esta torre, bueno, estaba aquí antes la, y la reformé y aquí está pues bueno la entrada sur y ahí se van los puntos de, de inicio bueno, este bonito que hice hace poquito si sí, la verdad es que sí de hecho en la, en la base en la que creado, si lo que voy a escrever yo lo voy soltando por la, por la aldea bueno, aquí tenemos una de las viejas casas de algunos de los bueno viejos usuarios. Doll Game. Esta no me acuerdo de quién era. Bueno, por aquí vemos que los lobos han estado comiendo. Pasando. Toca hacer aquí. Ah. Disculpen, eh, ahí se nota lo que les decía de la casa La parte de abajo de la piedra común Como elevando terreno y sí, sí, arriba se corta Espera, espera, sí, a ver se ve Bueno está la taberna La, la, la del El troll linuxero Bueno, pasamos adentro a meter a la resina el totem luego bueno tengo una zona abajo donde criaba los jabalís y bueno aquí la taberna con la mesa luego esta entrada lleva a otro sitio que lo enseñaremos bueno aquí la parte de la cocina además el tonel aquí el expositor y la, pues, bueno tenemos un par de colmen una colmena y los el huerto y las partes para pues, cultivar eso de ahí, bueno, hay una camina de construcción y este digamos que es el otro edificio, el otro gran edificio importante que es la casa de los portales de Science y bueno aquí tenemos pues, los portales que ya van a a distintas zonas y bueno para irse a la directamente a, a la terena. tenemos también por las que vayan al norte al sur te entonces bueno <ríe> si sí, bueno pues vamos a enseñar algunas cosas bueno luego aquí está el piso de abajo no tenemos más, más portales aunque bueno hay uno de estudios que realmente nos lanzan un ataque y bueno importa que no nos acordamos a, a dónde lleva así que vale, esto es para hacer montaña amplio Haldor, bueno vamos a enseñar si sí, vamos a enseñar pero de haldor vale que hacía mucho que no venimos por aquí bueno aquí tenemos a, a Halder de comerciante que la es que nos llevó bastante me llevó bastante tiempo en contarle esto lo hizo lo si no lo recordar es ver pues es una casita bastante de así tipo chino japonés la y arriba el portal de hecho hacia allí está el nudo y demás y espera un poquito si sí, podemos vengarla vamos a dar un pasito vamos a hacer el troll para control ya ves tú listo para que no te agarre el prevenido, nada más si no ve pues flecha flecha flecha bueno tenemos que ir por, esa, por, por ahí así que uh, espera que yo estoy para coger cartos sí. espera, espera. ¿No? está dando Tenemos no por bien, vale. Vamos a buscarla, vamos a correr un poquito. Uy. Ah, me estoy quedando sin comida. escucho, no me acuerdo del de poder para caminar la sí. <risa> vale, bueno, de eso ya prácticamente hemos llegado, así que <risa> esto es una idea que nos encontramos y reconstruimos que era una. Estaba llena de. Sí, de los estos.. Es los, uh, los tipo zombies estos. Ajá. Los un, un, un, un, no es como se Se muerto. Bastante explorando por esta zona y bueno. Pues aprovechamos algunas torres que tenían bueno, aquí tenemos F1, los de, de, de, de Carla y bueno esto sí lo aprovechamos un poco para los estuvimos reconstruyendo aquí tenemos la, la casa, casa de jefe que lo dejamos tal cual tanto la chimenea y bueno um, Port ¿Los portales estaban aquí o abajo? Ah, madre, a ver esto es otra A ver, hay Y... vale Vamos a buscarla, vamos a trazar el portal y vamos más rápido Pues sinceramente, pues yo he Pues bajo dos meses después de que se empezase a... A, a aumentar, quizás... Pues, Dura un par de meses, sí. Bueno... Modo de... no Bueno, enseñamos a uno de estos. Mortales. Vale. Siguiente parada. He puesto avanzada de pantano. Bueno, el gallo. Vale. Bueno. Estos fueron los puestos de avanzada que, que hicimos. Bueno, primero. Para ir a las que está hacia en esa dirección Pero bueno, no estoy como viejo como yo lo Pues se si montó ahí su casita Pero no estoy dando una y bueno Pues monté Por allá la montaña de nieve Sí, a también De hecho, vale más para allá ¿Él? Eh... sí Vale, um... pues Pues no leí Pues, pues no... Pues no sé cuándo fue gente tener gente feliz la verdad lo <risa> pienso pero sí las que hemos hecho las que hemos hecho bastante bastantes cambios eh montón de hecho bueno esa esa montaña de veremos que hay Como hay un montón una torre bastante bastante buena bueno y ahí bueno creo a mis a mis lobit a bueno, a, mis, bueno, perdón, a mis jabalíes y bueno el viejo puerto y aquí abajo un, pues el taller de hecho básicamente este punto intermedio entre el pantano que está ahí abajo y nuestra aldea que bueno ha quedado bastante vuelta hasta llegar a nuestra aldea entonces este lo hicimos un poco en plan eh, punto intermedio de hecho se puede desde aquí se puede ir andando hasta la aldea pero <risa> traemos traemos bastante a mí. Vale, uh, vale, pues. ¿Eh? Esto por aquí. Bueno, ahí tengo bastante jabris. Y bueno, ahora básicamente no, los jabris los uso más para. <risa> a ver si he más para poder aumentar mis lobos. Mm -hmm. Vale. Vale, eh, Tu, tu, tu, tu No tengo tú, tú, tú, Vieja de tú, Vale Este es Vale Buenas, Juan eh, Juan y bienvenido bueno este es un otro puesto de avanzada en su momento sobre todo para, para criar lobos está aquí justamente cerca de la base de la montaña y bueno pues fui sobre una vieja torre ha ido pues saliendo algunas cositas ampliando etc bueno aquí está pues bueno la zona de los hornos y demás aquí bueno un poco el ETC y bueno aquí en el piso arriba pues pues lo que eran nuestras camas y demás y, ah, y arriba pues nada se meten un puesto de vigilancia sobre todo cuando venían los para ver si venían por donde venían los tours y demás vale no uh, ha pasado tu canal? Genex26 Pues no, no sé quién es Genex26, la verdad No, no puedo el canal, luego le... Luego le he hecho un bestiazo a ver, a ver. Sí. Va a ser que bueno Ya que estamos por aquí Pues más cositas ¿Eh? No te di permisos en esa torre Bueno, vamos a visitar aquí un viejo pueblo Que tenemos aquí cerquita Ah, genusero Ah Vale, vale vale Ah, pues un cerdo para Genusero no sé si nos está. si nos está viendo. O nos verá. Bueno, estos fue, fue los, otros fue los primeros pueblos que fundamos. Ahí es, en el fondo hay el viejo paseo de, de Carla, que fue. Yo creo que fue tu primera construcción, ¿no, Carla? Está, sí, en realidad fue segunda construcción. en el primer, en la casa que mostré de la aldea, antes había hecho una de madera, pero era muy sí. saqueada entonces la reformé y construí lo que ya vieron y... pero como antes estaba en, marea, en madera y... En, antes... yo tenía mucho lag en, en la aldea y todo esto quise construir acá entonces me construí... muestro? proyecto construí es cortito antes... había... hecho paredes pero bueno, que después se... desaparecieron y quedó esto quedó como para no sé si alguien quiere proponer distinto uso no tengo problema de compartirlo y acá he hecho un sector como para poner port portales protegidos sí y bueno, es esto Pero aquí no es todo mal, como claro. esto este era como unos bueno sí como un pues, segundo puesto de avanzada para ir hacia la montaña vamos a enseñar un poco claro sí a acá lo lindo de este lugar es que tenemos allá enfrente no, la aldea no he visto nada todavía leí yo sí todavía no he visto nada machote espérate, espérate que, Bien, como, que espérame, eh, mira alfonso allá se ve la aldea sí bueno yo ¿Sí? no lo veo porque le tengo porque le tengo puesto un poco bajo el ah, la el, distancia el, el dibujado okay. Es que si no, me, bueno, da, me da más tirones y con el streaming no... no... Ah, ok. Allá, allá está la aldea. Allá, eh. sí. allá hay una torre hecha. Sí, vamos a... Acá tenemos, acá tenemos bosque negro y atrás tenemos allá la nieve. Entonces, sí. De hecho, vamos todo. a enseñar lo siguiente. Bueno, aquí hicimos un pequeño puerto Aunque me acuerdo que más adelante hicimos otro, intentamos hacer otro puerto para llegar hasta aquí. Bueno, esta es de la... construimos eh, también con zona, bueno... Ahí con jabalí y etc. Y bueno, vamos a enseñar una otra construcción que hicimos. Bueno, esto, esto del camino lo estuvimos haciendo. <risa> el yo también. Para irnos a otra zona que ahora vamos a enseñar. Y bueno, aunque antes vamos a enseñar que, bueno, algo que se construyó para un un colega nuestro, porque hace aquí no usamos el de. En, el Mese de. De José María. Ah, de José María. Sí, estoy de, sí. de hecho, bueno, esto lo hizo Carla. Voy a pasa? pasa, pasar los carros. Luego los, los por aquí. Este es el puerto, digamos, la zona de salida. Bueno, ya ahí se ven los muros de nuestra aldea. Y bueno, no es que sea espectacular. no está mal no está nada mal no la verdad es que esto debería es, ser es, así que no nada mal, yo creo que no es muy atacado este lugar no a ver de José es que no hemos sabido nada en meses eso sí sea, es eso sí pero bueno entonces normal, no está, está bonito está entre medio ahí está acá acá vendando ¿Sí? sí sí de esto veo las fogatas y demás parte del muro esto ya pues es un poco en el punto de intermedio la verdad Ajá. Es que no se terminó de todo. No, pues decimos que el José también se a su parte, pero bueno. Vale, se está, está empezando a anochecer. Eh, ah, podemos dormir ahí, tenemos dos camas justo nosotros. Me parece o no. Tengo una. Ah, ¿o la torre. A la torre, pues mira, dormir, dormir en la torre. Sí, sí. Es lo que decir, vamos para la torre. Ahí tenemos camas. dos. Pues... algún día lo no puedo estar botón así, le digo No pues sé es que ahora mismo en nuestro... como manitas en el cielo, está muerto, macho Porque como estamos ya para llegar al jefe final Espera, Carla, espera Venga, vale, Vamos Sí, ya, ya ya de hecho luego luego luego te comento. bueno y aquí vamos a ver la edificación más alta del, del juego esto hizo la y es, digamos, vamos, la... <ríe> no está dando la torre más alta. O sea, es, se tiró... Se tiró días construyendo esto. ¿Y esto hizo un ascensor <ríe> Que me encanta. Esto, como decimos, esto era nuestra... Ah... Es que no puedo Yo he una, una referencia que no recuerdo. O sea, la ciudad. Lo que hay en juego Pokémon, creo que pueden pillar un poco la referencia. ¿No? Y esta... Torre de está 2, esta torre... Acá están las camitas Si no, aquí es un portal, pero no puedo... A ver... Claro espera, es, espera, que tenemos que hacer... ¿Y ¿La fogata? Tenemos que encender el fuego. así ah, sí, necesito una vera. A ver... No. La arriba está. No recuerdo. Arriba. ¿la arriba, la arriba. No. ¿Está arriba? Espérate, voy a para arriba. La ¿sí? la ah, vale. No me acuerdo, tanto que no entramos. Bueno, la vista más o unos espectaculares. Está bueno nuestro viejo compañero que bueno. Llevamos un tiempo sin. También sin saber de él, ¿Sí, pero por temas familiares y demás, bueno. Bueno, momento bueno, que os parece lo que, lo que estamos mostrando. Comentadnos. Esta torre está hermosa. A ver. ¿Qué se está haciendo de día? Armas. ya tenemos asientito sí, sí. <risa> <risa> pero vamos vamos a vamos a arribar todo okay. y lo más alto de la más alta torre <risa> es bueno una, la distancia de visión es ah. bastante grande y, y es, que es espectacular. Obviamente si tienes una segunda visión. <ríe> pues sí, la verdad que sí. <ríe> se nos volvían mentirados. Bueno, vamos a enseñar un poco la torre. Están nuestros dormitorios. Sí, no me no acuerdo cómo se llama. Bueno, es que está no, la hoguera grande que anterió. Uy, cuidado. aquí que no... hay que no... no esto ha terminado. Vale, esto... Pues. Ah, sí, vean, esto es así. Que vale, es que si no he terminado a en tiene algunas zonas, pero que veo Ah, ¿para ti, Carla? Sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué, se pone a llover. Hay que tener una, una zona de descanso visto para él, para nuestra o torre. Esto se la voy a escoger. Sí, qué me... te ríes? ¿Qué te dicen? Nada de ello. Me pone que, que, que está bien metido, que así si no nos afecta el, el COVID. <risa> bueno es que llegamos a terminar el todo y esto era para mucha gente estar aquí más más juntos etc pero bueno como la gente no, lleva tiempo sin, sin andar pues pero algún día si pues sí, pues recogía que tomaré y hay un poco más y hay algunas cosas más vale esta cuenta más bueno ya que el primer piso la zona de excepción regalicos y, eh, y luego había un piso un piso hacia abajo de, de hacia abajo lo que he dicho bueno aquí se construyó en su momento una espera yo sé cuáles son los portales que faltaban Este, este es Todo uno el lago Este es el número que faltaba de... De... Es que, bueno, recién reciente es... De... <ríe> si sí. Pues... Yo llevo 500 y pico horas de juego Principalmente en, este, en esta seguridad Algunas en partido local pero... ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tío qué tal ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? macho Mira, ¿quién está Si a no, no, están en el chat de Twitch Ah, ah eh, No es que Carla, eh, Carla, ¿tú tienes Twitch? No Ah, Carla, pregunta a la Pregunta a la llevas tú jugando a Valheim? Uh, un montón, no, no me la acuerdo Muchísimas bueno, bueno, bastante más que yo llevas ya. Estoy seguro. Ya lo sabemos. <risa> sí, lo sabemos, no lo sabemos. Me, encantaba, me, encantaba. me encanta el encanta. Tanto jugar en este mundo, en este server, como en mi mundo. Es más, tengo varios mundos creados. Investigo semillas. Este, porque hay semillas Sí. Hay semillas. Seguimos sí, sí, abajo, ¿no? Pero.. Buscando el que en la, en la isla.. Pero no sé tu si lo la... Pero no veo cómo bajar. Me he visto esta para el... Ese pues reloj que había un piso abajo que yo... No, no, no. Abajo. Que ya si había... Ah, detrás del mostrador. ¿Eh? Ah, vale, vale. No lo he visto, gracias. Digo, joder, dibujo ya Ah. ah. Este no lo tenía. Sí, bueno, este de hecho aquí hicimos de... Intención ahora de construir un puerto, justamente aquí. ¿En qué? Quita ¿Un puerto? un parte par, eh, par de este muro de aquí y construir hacia allá un, un puerto. O sea, usar la torre y ya usarla bien con, con su puerto, para los barcos y demás. Ah. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Quieren que me... Me, me agrega el Twitch. Eh, no, se mete por, por el chat. Simplemente. Ah. Para que veas es también el chat. Vale, eh, pues tenemos que volver a patita porque no, no. No nos queda otra. Vale, con. No ¿Queréis ir a donde a ¿Queréis ir a ¿Eh? ¿Queréis ir al un portal. De algún... eh, pero no no no quiero no los portales Carla que si no luego nos hacemos un lío mejor déjalo no, pero bueno dicho, puse un portal a la casa ah, de australiana sí, esperado es, escúchalo eh, a ver lo pregunta que no puede entrar por varias bueno, veces sí es que han hecho un cambio en el juego eh, que, eh, ahora digamos que han, han cambiado las carpetas de guardo para que cuando se guarde en la nube con con Steam Cloud no, no haya peligro de, eso, de que se sobrescriban las partidas eh, si sí, los si los, sí, sé que hay portales a la aldea pero es que, que hace poco recibieron una recibimos una de unos murciélagos y hicieron un par de portales entonces debe ser justamente los dos portales que llevan a la aldea entonces una vez que llega a la aldea voy a voy a lo, los portales ya he hecho una captura y para tenerlo he hecho eh, lo siguiente es, tú, a mi botón que pone guardar nube y se das, te lo guarda otra vez en, en el, tu capota local ¿Vale? Lo demás es, es igual Alfonso, en donde están las habitaciones, yo aquí un portal que va a la casa, a mi casa de la aldea Así que si queréis, para ganar tiempo, podemos volver a la aldea usando ese portal A ver si vamos a usar uno de los portales, pero... Pero el de arriba del todo, el de abajo dejémoslo para que sea el que vaya... Vale No, no, dejémoslo para no que se agregue y no toque lo que estaban antes Sí Es que hay uno ¿Entiendes? aquí... De hecho, lo no me hice de luego para echar que... Que arriba tenemos el que va a la aldea, pero es el que se ha de de... De destrozar Ah, sí, porque el de abajo... El de ese de abajo, ese, de abajo, ese lleva a tu casa, ¿no? ¿Yo? ¿No? ¡Claro, no! ¿Lo? claro no el tenés razón Este del de abajo, perdón, me, me confundí el, el cuarto, acá, este va a mi casa Pero ah. este siempre me llevó a mi casa, solamente que mi... Ah, como no. la refaccioné, se llama nuevo, pero este va a mi casa Ah, no, de no, no, este, el catalón? Pues no, si... Estamos, eh... Vale, pues si... Si lo vas con una partida de quieres meter, estamos en disco ¿Ves? Total. Vienen acá, te puedes pueden tirar por acá, sino por no tener por la fibra de protectora y bajas. Bueno. Vale, pues. ¿Qué hacemos? Vale. Eh, espera, voy a poner el nombre del portal ya, así no me no acuerdo. Oye, pues por dos, si te quieres unir, te esperamos. Estamos tú resto de tus cosas. Uh -huh. mm. Joder, ahora bueno, sí es que tengo bastante lag. Okay. Ahora. Vale, el auto que hago. El blue, este. Un momentito Vale, todo minúsculas Vale Vale eh, todo... oh. Vale No me ha ser Pues claro ahora que no te contes ¿Ve? Mm, que raro Vale Vale, Tú está no... A ver, esto te voy a enseñar... Haciendo... Esto es el del Sur... ¿Cómo ir a las tanuras? Eh. No, que voy enseñar... ¿Ah, Esta. ¿Puedo con jugando? Que es que claro que, es que no te salga el servidor... No bueno, ha cambiado de nombre y nada más, o sea, se ve todo igual. Bueno, hablando de torres altas, aquí tenemos otra otra bastante alta. Ingrese usando el pez? O sea, fijaos. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Este, digo esto es un, sobre un viejo pozo que encontramos lo están de hecho para allá está, el hacia allá está el pantano y hacia allí detrás de esa montaña eso está la, la aldea o sea el puesto avanzada estos son de estos que son verdes yo no tengo viscosidad como encenderlos y bueno todo que no, podría yo. encender porque de hecho a mí por lo menos me hacían me daño a la vista mm, Un poquito, le pongo Eso hizo Logs, Vader, esto lo... Esto lo hizo Logs Pues esto fue de la primera primeras que hizo... Sí. Mira, <risa> ya le contesté que sí. Estos pozos que contamos... Bueno, pozos, no sé si se llaman pozos o cómo, pero bueno. Pero a lo mejor es esto. Hola, lobitos. Todos los lobos. si se me ha ayudado de traer comida. Por eso se llama lobo porque aquí este hombre se dedicó a bastantes lobos bueno, bueno, a ver si me acuerdo de luego les traigo comida que se me ha, se me ha olvidado de tarde de comer Tenemos lobos por todos lados <ríe> Sí, sí Y aún tenemos una zona que construye lobos Espera déjame un poquito con la que sí no se hace ahora ya, la exterior si, si hemos ido abajo del todo ¡Ah! vale, vale, vale, no, ya se lo que dices ya se lo dices nada por aquí nada por allá ¡Tanán! no me voy a dar el secreto. ¿Qué <ríe> habla? ¿Qué? Mete abajo nada. A ver. ¿A dónde? Estaba sentada esperando a ti y no sabías que lo... Que... ¡Uuu! ¡Una escalera punta. No me acordaba. No me acordaba, tío. No me acordaba. De este ya. No me acordaba. Chupacha. No. No este... No te va a parar en la alfombra. Mira, este es justamente una no historia de su casa. Que no la hemos tocado, ¿eh? La está tal cual a de dejarse, tío. Obvio, obvio. Somos muy respetuosos. Te extrañamos. Entra. Entra a jugar con nosotros. Sí está, está viendo si sí puede, si sí puede entrar. Es más, mira, te he te, te reforzado, ganado la construcción que se está deteriorando. Sí, te la he mantenido, te la he sí, cuidado. Sí. De he hecho, bueno, vamos a hacer un poco a lo a, a esto a lo que hemos hecho para que para que lo vea. Ah. Bueno, ya tenemos algunos de estos lobitos. Esto es un nuevo Vamos a subir y mostrar las de arriba. Sí. Sí, buena idea. Bueno. Son bastantes caminos por aquí. A ver. Uy, aquí varios cambios que. <ríe> no, lo que pasa es que tuve que hacer esto porque por acá entraban enemigos. Entonces sí. tuve que reforzar. Bueno, pues vamos a subir, por Todas las zonas. Sí, sí. Sí, sí, por la escalera de acá bueno, luego lobos sí a mirar de los lobos quizás le vamos a descansar un poquito, pero bueno mira, la, luego, aquí mira la pequeña renovación que he hecho en la casa de los portales, se lo he puesto de piedra para poder generar mucho mejor aunque la parte de arriba la sigo observando la madera y está dando todo el sol el caso de carla que se echa ahora no. la carla sigue tal cual eso no, no ha cambiado mi vieja casa que no El común que hicimos Que bueno, hace poco ya he ampliado Y ahora tiene Tiene un puertecito y todo Tenemos aquí un pequeño cuarto, Mejora con piedra que ha hecho Carla Si, sí, la verdad es que sí, Tiene cierto toque oriental Como la casa que hiciste cuando que hiciste estuve en Parajaldo, que es así tipo también oriental esto también lo, lo hemos enseñado. ¿A dónde vamos? Pues a todo el Lobo... Ta, ta, ta. ¿Vamos a la salud? Sí. Tenemos Opa, dos saludos interesantes para mostrar. Sí, vamos a enseñar... En Uf, qué, qué lagazo me está dando aquí. Bueno, vamos a enseñar esto de antes. Esto fue, bueno... Tenía gran casa en la aldea. Ah, sí. Aquí bueno tenía mis bueno no, aquí par para jabalíes, pero antes tenía los mosqueando. Pero bueno empezaron a, a venir a, a todos y los mataron a todos. Han vuelto a Te cuento han, han matado casi todos mis lobos en las llanuras. Han, han destrozado los los putos bichos verdes. Se me ha dejado un lobito. Bueno esto. Fue, la casa que bueno aquí pues mi puerto personal y aquí pues bueno, el terreno pues tener aquí mis mi pequeño almacén y, bueno pues aquí pues mi mesita aquí tenía el barril este para hacer las las, las bebidas mi camita mis cositas mi totem cosita, y demás, o no sea, fue pues, hasta que empecé a hacer mi, mi parecete. Vale, um, se está haciendo de noche para la... Creo que mejor no vamos ah, a dormir. A dormir. De, de hecho, eh, lo que sí. es las llanuras, iremos primero a... Bueno, espera, de hecho vamos a, a la de las llanuras. Pero ahí dormimos. Sí, pero vamos a, a la vieja, ¿vale? Tenemos Vamos a la vieja. Perfecto, sí, uh, sí, sí. A la vieja. Bueno, me han dejado un par de cofres que tenía yo. unas, desmontar unas cositas. Bueno, no, quiero... Que, bueno, gente, quiero... ¿Qué es para lo que estáis viendo, comentad por el chat Yo es que os todo lo que hemos mostrado hasta, hasta ahora Vale Vamos a ver vamos a... Hay argentinos en el chat Pues no sé Vamos a ver qué responde Te está estado viendo así que... Ah, ok. Vale. Si me voy a aprovechar para comer. A ver, un poco a ver, de me caen bien me ah. cae bien en España. descendiente de español, pero, pero eso no quita Ay, espera, que tengo que, tengo que que, que... Tenemos diferencias horarias, entonces está bueno que se sumen argentinos. En... Bueno, Tito que tengo que. Bueno, vale, vamos a dormir me había visto que has hecho otro portal. Sí, que va a mi casa. Para que me sea más fácil. Sí, sí. Vale. A mi casa en la aldea, ¿no? Un eso. Vale. Bueno, vamos a esperar a que ha bajado un poco. Pero bueno, esta es. ¿Tengo que haga? Están atacando la, cuando vine a poner el portal. Sí, sí, sí, feliz, sí. ¿no? Me imagino que estabas tú aquí. Aparte voy de voy portal. Sí, entraron por aquí abajo. Tostaron un piedra y entraron. Solo me, solo me ha de un lobo. Pero entré, pero muy poquito. Puse sí. el portal y me fui. Sí, es que. Es que. Si, aunque te vayas, eh, están. Bueno, vamos a aquí arriba. De hecho, bueno, todavía esto hice bastantes mejoras. Esto, bueno, pues fue el primer puesto avanzada que hicimos hacia las piedras que están en esta dirección. No sé a dónde se encontraba. Bueno, sí, a lo mejor no sabemos dónde puede estar, que estoy buscando y también, bueno, pues tener. Ya voy a buscar. Todo el material que nos ofrece las praderas. Sí, es que normal, claro, es que son muchos lobos y sí, sí, yo creo que los... De hecho estaba pensando en... O sea, bueno, en... poner otro sitio. ¿Dónde está el troll? ¿Hay un troll por aquí? Sí, lo escucho. Pues no lo, no lo veo, de, no le, de momento no le veo. Yo lo estoy escuchando. Sí, bueno. Sí, de hecho está pensando en mover los lobos a otra, a otra zona que tiene una como tenemos mucha zona que se puede usar para vale. ganar la baja bueno aquí está el huarto de hecho bueno ya luego voy a recoger aquí para puede plan plantar cebada aquí tenemos bueno un cofre de guardas semillas los mo distintos molinos o sea, ese molino el para la geladina, el la gran foja esta y tanto carro oscuro y bueno aquí tengo las cebollas y bueno ahí estaba empezando a construir una una segunda torre incluso haciendo un, que hacerlo un poco medio tirando puerto pero bueno no no he terminado De hecho, ya nada, esa roca se hace aquí en el puerto hacemos por seco aquí es donde estaban mis los bueno como he dicho he comentado desgraciadamente pues acoplando por aquí los los bichos estos verdes los goblins o no, como se llaman ahora mismo y y bueno si nosotros abajo lo tenemos como goblins mosquitos a la vista y bueno pues ese techo es el techo de madera Este, bueno, este también, Bien, bueno, esto lo terminé, pero ahí está mi monturita. Esto, bueno, también es cosa que tengo que terminar. Este, pues, nuestro piso de abajo, Yo tengo el, pues, el horno, también cofres con material, pues... Aquí tenemos eh, nuestro pequeño taller este portal nos lleva con, con la aldea porque hemos venido. Y bueno, ya veis nuestros dormitorios y arriba pues donde tenemos la cocina y demás. Y como veis, bueno, tengo unas buenas vistas también. desde aquí. Esto se que se ve al... al tuel, pero no le veo dónde no estará. Ah, vale, ya veo al todo Carla. Ah, ¿ya lo viste? Sí, ¿Viste que sí. ¿Se escuchaba? Sí, está no, hacia, no, hasta hacia el norte, pero vamos, está un poco lejos, no, no va a ir para acá. Ah, okay, pero no, pero se había acercado, por eso lo escucho. Sí. Bueno. Vamos a enseñar lo bueno. Oh, vamos a fallar. Ay, Carlos, no, espera. ¿Qué? El me metal oscuro. Bueno, no, es que es me metal oscuro. <risa> bueno, pues sí. ¡Oh, esta casita. Me encanta. Pues espérate que viene lo mejor. Pero, pero empecemos por abajo, empecemos por abajo. Sí, sí. Bueno, listo primero, déjame decirle la primera intervención. Sí, sí, sí, sí, no, anda no? tú el otro gigante y construir arriba. ¿vieron? Vale, estoy, estoy most, lo, estoy most, lo estoy mostrando. O sea, fijaos. Esto es todo trabajo de, de Carla, ¿eh? Bueno, ya he hecho una manita en algunas cosas, pero me, en esa mayoría es de Carla. Ven arriba de la super piedra concrimos. Sí. Acá. Bueno, aquí. Ven, mostrar esta parte. Sí, espera. Aquí tenemos nuestro, bueno, este portal nuestro ascensor. Exactamente. Tenemos nuestro ascensor. Acá tenemos la la parte de hornos. Los bloques. Sí, bueno, solo tenemos dos de momento. Y de, bueno, y todo este muro que esto se lo estuve demandando yo, est todo este muro para, para protegernos Y bueno, esas mesas es para evitar que, lo, que los de asquitos sobre todo los asquitos no se... Sé, no, o sea, no se, sé, joder, ¿cómo se dice? Eh, metan dentro, o sea, no es que se metan, eh, es... Respawn, o sea, que hagan respawn dentro de de nuestra zona y la mesa se evita evitan eso exactamente sí la, la mesa de trabajo evita que, que esté spawnear sí y luego bueno se pequeño voto de carla y aquí tenemos entramos espera pues, sí, que quiero nuestro ah, ah, último poca, poca, poca, y esto, el, bueno el, pues nuestro poca, poca, poca, nuestro pequeño puerto guay, con eh. nuestros vaquitos Va a esperar un poco la zona y demás tengo has para esperar? Pobre, tengo abandonada este huerto Sí, bueno, espera, vamos a subir, subamos andando, ¿no? Usemos el ascensor. Bueno, no está amaneciendo. Ya <ríe> está. Sí, a es chulo. O sea... Dejo la puerta. Tú ya soy los, los megaconstructores, ¿eh? Yazo. Bueno, aunque la... Bueno, que como estaba antes es mayor Bueno, que pues ¿Eh? ahora me, sí me he hecho una mano, pero la mayoría.. Miren, miren la vista que hay esto es Ah, sí, claro, no Me encanta, me encanta Esto, a ver, esto lo hice para... Que, que ya que una cosa y al final hice aquí Lo que me ha ganado, la ven, un tito ¿Qué? ¿Qué? Es, esta zona de aquí... Para la, los portales, quería ponerlo pues eso lo abajo Sí, sí, sí, sí bueno. Sí, sí, me di cuenta que habías agregado... Eso? Aquí tenemos, pues bueno, todo. <risa> eh, los porta un par de chon, portales, chon, chon, el ascensor, el, el Miren lo que es esa vista. Oh. Bueno, eso, una colmena. Como podéis ver, bueno, ahí tenemos un par de logs y lo importante, ahí es donde está el jefe final. Y... Chon, chon, y chon, la burbe, chon, chon. Es que no sé cómo se mueve. no matamos. Sí, vamos tenemos que ir por ahí. o sea y bueno eso que se ve ahí tenía antes el próximo bioma que se puede visitar cuando saquen la, la extensión las próximas gran expansión eh, ay se me ido como se llama esta zona ahora mismo de un momentito, por favor... es que no no me acuerdo no me acuerdo de cómo se llama el próximo bioma yo tampoco, el no, nombre no me acuerdo, pero sí donde que hay niebla y... Sí, no, sí es que me... vimos como una estrella, pero eso es lo que pusimos. Llegas nublos, nublosas o. No, me acuerdo, es que no me acuerdo sí, muy bien. Sí, algo así. No me acuerdo bien ahora. Eso te da, sí, algo así, lo sí. Es que a mí no pues no puedo mirarlo por... <risa> por.. De hecho además publiqué un par de imágenes en el en el blog. O sea, cuando anunciaron la gran expansión. Bueno, nuestras cami Aquí arriba están nuestras camitas. Uy, me he caído ¿Dormimos? No. Ah no, ese día todavía. No, todavía no. Soy... A ver, parece pues, puede, pero. Luego este. ¿Eh? Dicar la verdad que supongo que ir a tu palacio. Sí. A ver, nuestro ascensor. Montaña 4. Montaña 4, ¿cuál es Montaña 4? Es eh, la montaña que te acordás es que fuimos a explorar a Sara, arriba la nieve, por acá ah, sí, sí, sí, cierto Cierto, donde vamos a poner nuestros aquí a nuestros lobos para ir a por ejemplo, el ejercicio final Sí, quedó medio ahí, a ver. Sin este vale, vamos a volver <risas> a la aldea Aunque bueno, realmente ya hemos enseñado lo, lo más espectacular que tenemos pero bueno vamos a enseñar una va? cosita más no sé si se enseñaba a ver que si sí, que, que Vamos a enseñar qué qué qué van a enseñar ah, ahí va alguien abajo sí esto a ver. este es el portal que lleva a la aldea a ver si me acuerdo eso no cómo se llama Así si me puedo para el portal. O, o quitamos el portal es que no me acuerdo A ver, esto es todo del lago. Esto es pueblo fantasma, que se hemos usado antes. Para ir al norte. Para ir al sur. No sé si sería este. ¿Queréis? No, no, estamos yendo a otro sitio La verdad es que en el norte y el sur todavía no los he visitado ¿eh? Ah, vale No es este el portal Ah, el pantanito Sí, <ríe> este es lo que tenemos Nuestro para, para avanzar Pero yo quería enseñar a que de allí Desde ahí atacamos a.. ...a tercer jefe. O sea... Ajá. Yo creo que esto ha sido de lo más alto que hicimos hasta Torre hasta Torre Lobo y, y, y, y Torre Lago. Bueno, vale, ahora ten cuidado porque aquí como tenemos un mal paso, podemos pegar el, la leche para ver. No me acuerdo cómo se llama. hay un portal... Ah, pues mira, este es el otro que está desconectado. Pues no, este es el otro que faltaba. Altura Pant, vale, me lo voy a apuntar. Uy, no. Me he equivocado. Sí. Sí. Está un poquito frío de salir a esta, eh. Sí. Lo malo es que no podemos Bueno, baja, porque no El portal no funciona Pues eso va, ve tu delante. charlando ve, ve tu delante De todos modos Uy Pues estoy sin comida, o sea, como pegue la leche no, no, pues Chao, me quede de una fácil <risa> <No pasa. risa> si no sea, me pego el no pasa nada porque ya estamos abajo me voy a enseñar y es que no sé vale vale un momentito, vale, un momentito Carla ¿Eh? Vale, pues vámonos Eh, ¿dónde estás? Ah, vale no Vale, no. vamos lo que hemos enseñado eh, esto, aldo lo hemos enseñado motor es que había quedado para model 2 montaña 2 tope lobo Esta montaña 2 ¡Qué frío! Sí, bueno, esto es.. Bueno, aquí es una fe donde es que vamos a mover, pero. Uy. Esto no sé. Vale, uh, pues yo creo que. Vamos a dejarlo ya todo. todo aquí. Eh, la verdad es que no, no tenemos no tenemos más más cosas que enseñaros y bueno pues llevamos bueno, ahora, ahora el cuadro de, transmi de transmisión que bueno, claro, este es el o oh, hay alguna cosa así si más que te acuerdas tú que podemos enseñar si sí. es que no, bueno. no, no. Ahí tenemos esta cueva en la, en la montaña Pero ah, ah, no es sí. tanto en la construcción pero sí, es otra, eso, eso tenemos que Es otro puesto de avanzada eh, uh -huh. podrías mostrar, aunque no hay mucho Pero es como para que muestre el bioma El, el del norte o el del sur, no me acuerdo No hay nada, es, es el bioma Sí, no sé solo el idioma y no sé si que no lo he visitado. No entiendo que tengo que ir eh, no, ahí. Eh, no tengo experiencia en ese idioma, no sé si nos matan en, en segundo, pero, pero bueno, es como para mostrar el idioma. Eh, sí veo, así. solo estamos carrillo. yo no, no hay nadie más. Sí, eh, a ver, no, lo que estaba comentando, Carlos, es que, lo, lo que está contando, Carlos, un poco, es que en eh, una montaña que está, no muy lejos de donde el jefe, eh, estamos construyendo para, empezamos a construir zonas para poder para, capturar para, para lobos para luego lanzar tarea contra, contra él, pero sí, de hecho, estamos excavando diciendo, joder, vamos a excavar y, y nos encontramos con una, con una agua de hielo, pero no, no creo que no... Eso no lo hemos entrado, ¿no? ¿Carla? No. Psst. No puedo estar en la es pero sí, ve, pues sí podemos avanzar alguna cosa más. De hecho, estaba pensando que a lo mejor el eh, próximo pues, si me directo que hagamos a incluso podría ser ya para a, cuando vayamos a por último jefe. ¿Se me está ocurriendo. Por. Porque ahora mismo Bueno, sí hay, hay cosas que quiero terminar Que hemos a Pero sí Yo creo que Que sea buena Buena idea, sí Otro esto otro otro más, más adelante eh, Pero sí Lo que pasa es que No tengo mucha comida ahora mismo idea, a Si tienes algo Pues mira ¿Eh? Hay que rey? Después de que. Ah, lo de las Fox qué le eh, Teleferias a las cosas de, de hielo. Ahí, agárrala, Alfonso. Sí, sí, no, espera, espera, que estoy. Es que me está.. Me está. Tal, me está preguntando ver unas cositas. Agárrala, otra, la otra te quedo. Ahí está. Te cada una, son super poderosas si Sí, sí. a ver, hay un montón de vídeos de gente donde han ido por último, jefe. O sea, spoiler poco ya. O sea. Spoiler poco ya. Pero vamos. Ya se puede. se puede ir viendo. Bueno, que. Sí, espera, bueno, ¿qué opina el chat? Eh, Vamos a una a investigar la cueva de hielo que encontramos, de verdad Sí, la verdad es que sí, la, la verdad, de hecho yo me monté con algunos materiales diciendo, que ¿hmm? ¿qué es esto, Unos... Ah, eso, los dado pues los de comparadores de la aldea, ¿eh? Los he visto Carlos, yo cuando han atacado no, no los he visto De hecho solo que estos cerradores portales de aquí, pues se reforzado esto Vale Sí, sí, eh... Hay ataques murciélagos, hay ataque de de, sí. de, de... de los de los jefes de la llanura que es la, la más poderosa es la, la bruja porque te tira esa esos brazos... Mm. entonces y tiene un un escudo protector entonces cuesta matarla y ella desde abajo te tira vale, Carla vamos a luz. vamos a dormir y vamos a, a la cuadrada bueno ah, vale eh, vamos a ir por este Yo me voy a dormir a mi castillo ah vale no yo estoy yendo a a dónde a nuestro a donde el jefe ah cuál es el portal eh, el jaglud abajo ah, ok pues sí porque además aquí esto no tenemos el portal para, para ir para allá ya, ya, ya, ya, ya. ahí voy vale. y por a mirar ahí no hay razón pasa que les pones unos nombres tan creativos? Eh, bueno, ya lo puso otro sí, sí, se lo o sea, que no de es mi culpa. Es. <ríe> se lo puso Lord, o sea... ¿Proteto es no ¿Pronoces sé bien tu único o no? Porque siempre tengo el lío, macho, de cómo se pronuncia. Estoy llegando. No sé qué pasa, que los mensajes que hace cuando, cuando duermes están en inglés. No, no parece que no han traducido bien todo. Vale, era... No, esto no. Era este, ¿no? Montana 4. A ver, no, no recuerdo, pero capaz... Entremos. hasta pasa. Sí, sí, estoy Sí, esa que sí. Bien. Vale, yo saco esto porque se lo pagado un lobito. Vale, esto este estaba por aquí arriba, si me acuerdo mal. Un segundo, voy. Carla Sí, ahí voy. Es que me estoy protegiendo porque acá, si no, no hacen bolitas. <risa> sí, ahí, porque bueno, si lo activa uno, el otro lo coge si está cerca. Sí. A ver. Ya, por aquí. Si no veo mal... Voy a... Por allá. Por allá arriba, me parece. No lo apunté. Ah, pues no, no lo apunté. No, ¿Qué estás haciendo? No, no. Ah, Ah, estás tratando de matar Es que sé que lo empezamos a construir este algo en alguna zona por aquí cerca No sé, espera ¿A dónde estás? Vale, hay algunos por cerca dónde estás? No te veo Hostias. Esperad que me acaba de echar del juego, tío. A mí también. Cojonudo. Cojonudo, <risa> se acaba de echar del juego. Está, ya, ya, ya estaba tratando de pasar algo. Esto es jugando Dolino Si no falla en algún momento el, el, el algo, no es un directo nuestro. Tiene que ver con, con el tiene que ver con juego No, no, no, a ver a entrar, pero... Sí, estoy sí, intentando es imperativo, vamos a re aparecer en un lugar... peligroso no me deja entrar Sí, no hostia Es medi la medición que nos ha hecho loco porque no puede entrar ¿Has podido? Espérate, me estaba diciendo conectando. ¿Tú has podido? Conectando. Uy, igual. Error de conexión. ¿Y ahora? No, claro. no, no, no podemos quedarnos ahí en el medio de la montaña El personaje no se puede quedar ahí No No Vale Creo que ya pueden levantar porque no ha pillado contraseña Contraseña Bueno, a menos que bueno es que no había ningún enemigo cerca, o sea, había un lobo, pero bueno había eh, ojo, ojo ojo que me no escuchaba, no estaba muy lejos, eh vale, yo estoy dentro a mí me ahí estoy pudiendo entrar también Vale, Entré. sí. no está muy lejos donde estoy yo cara hacia el hacia sur o sea estoy yendo a la de montaña donde estoy yo ok ahí voy bueno al menos ha pido aquí fuera ¿No se ha pillado en toda la cueva? No sé si era aquí... Ah, ah, se ha activado tu poder Sí y sí, sí. cuidaos, ¿no? Lobo, ¿eh? Es que me suena... no sé me suena que el poder era aquí Eso me pasa por pues no, no verlo... Marcado, pero para mí era para el otro lado, pero bueno. Sí. No, ya la veo, ya la veo. Ay, está teniendo razón. Ahí está. Espera, espera. Oh, mierda, mierda, mierda, mierda. quiero darte casa. Uy, y ahora... Para adentro, para adentro de la juego, rápido. Uy. No creo que nos pueda pasar. El evento de los lobos. Uff, menos mal. Mira. Bueno, pues veniras a las cosas heladas. Las cuevas nada, qué feo. Tengo de lobo. No, por acá, por acá, por no, acá. No, por aquí. ¿Por dónde? Eh, bueno, estoy yo. A ver. Tira por aquí. Vale. Aquí no hay salida. Y... no. No, ahí tampoco hay piedras. Sí, vamos. Por, por acá, mira. Sí. Vale, Nos atacan. Sí, lo que son los no son los lobos. Mira. que eso. Esos son los perros de estos. Con eso se pueden hacer algunas cositas. Esto es nuevo. Este, este no lo vi... No. Este no vi... Este no vi el otro día que lo pasé a una. Una leche. ¿No? Ah mira, esto también mate de nuevo. El este. Sí. Esto lo puedes coger destrozando. Lo que pasa es que no sé qué se hace con eso. Eh, si no me equivoco puede ser una mesa roja. Sí, es posible. Vale. Vale, eh, hemos entrado por ahí. Vale, el la voz. Esto necesito, y esto necesito. Esto solo se lo necesito. Ah. escuchando sonidos. se ¡Qué miedo! <risa> voy a pantalón. Uh -huh. Pero es que se puede coger. O ¿No? sea... Espera, estoy cogiendo material, estoy rompiendo las cortinas y demás. De hecho, espera, creo que aquí que podemos descansar. Pero aquí hemos ido, ¿sí? Vale. No sé si trabajaba como descansado, ¿no? ¿Eh? Que no puedo si estando cerca de las fogatas estas nos hagan como descansado. No. Bueno, pues vámonos. Parece que no. Vale. Pues puedo ver aquí. ¿Qué? Esto es... Las mancas pero no sé si hacen alguna cosa una piedra para escuchar, mira Mira la piedra no la había visto Si la ¿sí pena que entras Pues creo que hemos explorado todo Creo que no nos hemos dejado nada vamos a entrar un poco no, para mí hay un sótano, hay, un hay que ir para abajo. No me acuerdo por dónde. Ah, Es como un subsuelo. Dependiendo. Hay algunos que lo tienen, otros no. Ah, puedo decir que. Este no. Vamos, creo, creo. Vamos a esperar un poco la otra zona. Vamos a a la otra parte. ¿eh? Si sí, vamos a esperar un poquito más. A ver un momentito Ahora. Ah, no por aquí por ¿no? acá por acá por acá así Mira. de entrada sí cierto a ver aquí a romper no sé si esto es se... esto es esto no por acá, lo... eh. A ver, esa es la entrada. Aquí hay otra piedra. Por aquí Carla, por aquí no hemos ido. No. Mira acá, cristales. sí Cristales, cristales. A ver, tengo el lleno. Ah, uh, Cosas. Acá obsidiana oh, Que no necesito ¿eh? Sí, la verdad que sí La verdad que la levanté la, que, que, que han puesto para esta zona O sea, están muy bien curadas, tío. Pues no hay mucho más Por aquí No sé si nos hemos dejado Alguna cosa por aquí Obsidiana de pero... No, no... Me ir para abajo, ir para abajo A ver, es que no sé si en todas son iguales claro, es igual que algunas... Algunas minas de hierro, algunas son más grandes, otras son más pequeñas ¿Sabes? dices... Me suena extraño A ver, solo entro en una... Y en esta, o sea... Pero aquí para, para hemos venido hace un momento. O sea, por aquí no puede haber nada porque por aquí hace un momento que hemos venido. Sí. Es raro. No se nos pasa nada. ¿No? No creo que no. Rompiendo esta piedra, ¿no? Eh, no se puede romper, te ¿eh? va a acordar. No, no. Sí, sí. Mm. Eso te puedo, la, la, son distintas las Pues he visto que son como las minas, que son. son diferentes. Las minas, la.. Sí, capa, capa, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué hacemos? Pues si quieres, echamos un vistacillo más por pues, si acaso. A ver. Pues si acaso si se nos puede pasar alguna cosa por alto. Aquí... El sonido del obrero... Nada, ¿no? No. Entonces vámonos. Solo espero que cuando nos sacamos el no estén todavía los lobos. Y supuestamente la hora del ataque no hay ahora. Vale. Espérate un momentito. Viva el poder. Pero que Bueno, pues este. Pero que. A mí me, me dice que el poder no está listo. Vale. Pues sí, ha acabado. Pero por si acaso, vámonos de aquí cargando leches. Por si acaso, ¿sabes? Sí. Oh, cuidado. Ahí hay un lobo. Sí. Sí, B, alucé. Bueno, bueno, un lado es un, nada más que eso. Vale, intuito oh. Acá yo respiro, no sé por qué. <ríe> Pues bueno, yo creo que ya hemos estado bastante, ¿no? Eh ¿Hemos estado una hora? Bueno, más de una hora y media. Ya vamos. Pues bueno, pues esto que va a decir ¿Qué dice así. la gente del chat? ¿Eh? ¿Qué dice la gente del chat? No, no, no, nada, nada, nada, bueno, ¿qué os ha parecido esta visita? Que hemos hecho... Esta guía turística que hemos hecho <ríe> que... Preguntarles si proponen algo ¿Proponen algo? ¿Alguna propuesta? ¿Qué ¿Te ¿te les parece, no? ¿Comentarios? Sí, sí, aquí la cara, que te escuchan, ¿eh? Ah, ok oh, gracias, Bader La verdad es que este juego está bastante... bastante bien Sí, bueno, Bede, Bede dice que es espectacular, eh. Y la buena es que nos o saque. Esto es espectacular, lo que hemos, todo lo que hemos hecho aquí. Gracias. <ríe> Tú cuando quieras. <ríe> Más tarde. Tú <ríe> cuando quieras, macho. O sea, sabes que Cara y yo estamos en encantados de que puedas entrar otra vez, tío. O sea, en serio está un poco y, y más que podemos hacer ¿verdad? o sea de hecho bueno eh, hemos quitado bueno como he comentado hemos estado quitando cosas de la aldea viejas cosas que están que en desuso para bueno para que no sean tantos tiros de juego y básicamente porque... pues para aprovechar el terreno y bueno nos falta eso luego un par de cosas para el lobo y luego lo voy a por, el, a por el jefe final pero no sé no sé cuándo cuando lo haremos pues bueno eh, yo creo que podemos dejar ya, ya aquí porque no no hay nada más que podemos enseñar eh, vale nos vemos pues bueno, eh, si te ha gustado este directo, eh, bueno, si es que cuando esto esté en YouTube, dale a me gusta y demás, y si suscríbete, es te, eh, te que no está, estamos tanto aquí en Twitch como en YouTube, en Matrix, en Mastodon, en Twitter, eh, y no me acuerdo si hay algo, ah, y en disco también, de hecho bueno disco está con, y en telegram. Eh, nos estamos jugando en Linux .com, Y bueno, pues esperamos veros pronto por en otro En otro de nuestro canal O visitando nuestro blog O en nuestras redes sociales Así que nada, hasta pronto te saludo